Bienvenido a mi espacio, hoy les contaré todo respecto al proyecto Mandala Beat. Tengo más de 20 años como sanador, ayudando a las personas con diferentes problemas de salud y desequilibrio emocional. Cuento con una larga experiencia con Master Reiki y ahora también como coach de reprogramación de ADN. ¿Y qué es todo esto? Es el conocimiento de uno mismo. Que a través de análisis, introspecciones, meditación y diferentes ejercicios, llevamos nuestra conciencia a otro nivel, al punto de literalmente poder cambiar nuestra estructura atómica de nuestro ADN y como consecuencia obtener un sinfín de beneficios. Esto es posible recorriendo varias etapas estrictamente personales de sanación física, espiritual, emocional y mental. Este anuncio es para todas las personas que quieren definitivamente cambiar y conocerse a sí mismo, profundamente. Y para todos aquellos que no se conforman solo con un audio o un video, están hambrientos de conocimiento tiene un llamado profundo hacia su realización de su propio y verdadero ser. Estoy totalmente comprometido y concretamente voy a seguir, a seguir sus necesidades y acompañarlos personalmente para obtener cambios reales y tangibles que se quedarán toda la vida con ustedes. En la descripción les dejo la información de contacto y los principales cursos que estamos realizando. Recordándole que si quieren participar, se le mandará a su correo personal audio y vídeo y una constante comunicación directamente conmigo. Si están interesados interesado, dejen un mensaje aquí abajo en la descripción o contáctenme directamente en el correo mandalapid20gmail.com y que todos puedan recibir la bendición que se merecen. Namasté.